A hablar la agenda patriótica que va a estar con la exposición del hermano David Choquebanca y vamos a hablar el tema de medio ambiente los entendidos en el tema para explicar cómo estamos eh, en el tema de medio ambiente por otro lado lo que es seguridad ciudadana es una ley también que se ha aprobado está en vigencia, cómo está la asignación de presupuesto, qué tenemos que tomar después de aquello eh, los trabajos en el tema de seguridad ciudadana. Uno de los puntos de la agenda es eh, cómo nosotros podemos reducir cada día la extrema pobreza, o sea, la pobreza. Y estamos viendo no solamente en el alto, sino en Bolivia, que se está reduciendo ¿no? la extrema pobreza. En el 2006, cuando llega este proceso de cambio, de cada 100 bolivianos, 40 vivían en la extrema pobreza. Y hoy día, Podemos decir que son 17 que viven todavía en extrema pobreza. Significa que se está reduciendo, no se está cumpliendo, ¿no? se está avanzando con la agenda 2025.